Seguro es un beneficio muy grande para todas las mujeres que trabajamos tanto en la electricidad. Por ejemplo, yo hago trabajos eléctricos, mis compañeras se ponen cerámica y pintura. Entonces, diferentes áreas de la construcción. Entonces, nosotros dejamos a nuestras familias cuando salimos de casa, pero sí tenemos el riesgo de que nos pase algo. No por lo que hayamos puesto mal la escalera, pero a veces se gasta entonces sin querer se rompe o pasa algo y nos caemos de la escalera, del andamio o de una columna o etcétera no Entonces este seguro nos sirve mucho para también nosotros poder llevar el sustento a nuestras familias. El seguro si es que nos pasa algo va a haber un monto de dinero que nos van a dar si en caso nos pasará algo. Entonces es muy beneficioso. Invitamos a todas las mujeres y varones que no sabían que ya hay el seguro puedan inscribirse y comprar el seguro.